Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios bendiga a todos los que se están uniendo a este live. Quiero primeramente decirle que en este live voy a estar hablando de algo que me llegó en el correo y también estaré adorando con una adoración que ustedes me van a ayudar a escoger. Déjame bajar un poco la música. Aquí en este paquete tengo algo muy, muy, muy esperado y quiero abrirlo junto a ustedes Quiero que ustedes sean parte de este momento tan emocionante para mí. Este momento tan, ¿cómo diría? Exciting en español. Eh, entonces quiero compartir este momento con ustedes. Entonces ya le voy a decir qué es lo que está aquí dentro. O no sé si sacarlo y después explicarle. Bueno, no. Vamos a hacer lo mejor. Le explico y después lo sacamos de aquí. Hace pocos días ordené el libro. De Robert Green, uh, muchos saben que él acaba de sacar su primer libio, libro que habla de su testimonio y muchas experiencias que él pasó como hijo de pastor, como artista cristiano. Y de verdad es un libro que estoy muriendo por leer porque muchos saben que soy hija de pastor y también me encanta adorar al Señor. Y si él me lo permite, que mi ministerio sea adorando y llevando mi adoración al mundo. Yo he querido leer este libro y estoy loca ya para mostrarles a ustedes que me llegó en el correo. ¡Qué bello! Aquí está el libro de Robert Green, Propósito, Dios tiene un propósito contigo. Un libro muy esperado. Aquí les leo la partecita de atrás. Dice... Dios tiene un propósito contigo, el líder de adoración y cantante de la agrupación Barak cambia brevemente el estudio de grabación y las tarimas por el escritorio de su habitación para contarnos un viaje a través de los sueños y la realidad para encontrar el propósito de Dios para su vida. Un libro que de verdad me estoy muriendo por leer. Dios sabe que su testimonio, yo me asimilo mucho con él. Porque no es que seamos tengamos la misma vida, pero los hijos de pastores usualmente siempre pasan por la misma presión, por la misma, la misma tentaciones del mundo, especialmente cuando uno crece en el evangelio y tiene esa semilla plantada desde niñez. Siempre cuando uno se hace joven, el enemigo va a querer tentarte y decir, bueno, tú nunca has probado el mundo, o tú nunca has hecho esto, o mira, tus amigos y tus amigas están saliendo, y están yendo para acá, y están yendo para allá, y tú tienes todo tu tiempo en la iglesia, 24 7, metido en la iglesia. Entonces, es un momento de la juventud, especialmente como cristianos, que tenemos que vencer, tenemos que tomar las fuerzas y decir, yo voy a resistir, yo voy a ser diferente. Entonces, estoy... Súper ansiosa de que ya me haya llegado. Me encanta leer y escribir. Muchos saben que siempre escribo poemas o escribo frases y cosas así debajo de mis fotos. He escrito varias predicas, pero las tengo calladitas porque no soy de predicación. Y a mí me gusta cantar y escribir canciones también. Entonces, ya estoy loca para leer este libro. Por leer este libro, tiene unas imágenes lindas aquí de su familia... Bueno, ustedes, voy a estar aquí metida en este libro. Si no me ven mucho en los live, es que estoy aquí adentro. Entonces, en honor a recibir el libro de Dios tiene un propósito por Robert Greene. Quiero que ustedes me ayuden a escoger una adoración de Barak para cantarla aquí con ustedes. Así que escríbenmela aquí en la cajita de pregunta y voy a escoger una y la vamos a cantar aquí juntos. Vamos a tener un momento glorioso de adoración. Así que vamos, um, voy a ver los primeros tres que me lleguen a la cajita. Voy a cantar, así que rápido y escríbeme esas canciones. ¿Cuánto cuesta Creo que el libro, mi mamá es la que me lo regaló. Está a como 15 dólares, creo. No, no sé, muy bien. Ella lo compró por Amazon. Voy a poner un link donde lo puedan comprar también en mi historial y pueden ir directamente. Vamos a ver. Dios bendiga a todos los que están conmigo. Ok, tenemos ya 40 en la cajita. Vamos a ver los primeros tres. Voy a agarrar. Ok, voy a cerrar los ojos y voy a hacer así. Ok, go. Okay, Ok, escoger esta. Háblame. Ok, esa canción es muy linda. Vamos a hacer... Háblame. Acordes. Aquí tengo mi computadora para buscar los acordes. Ok, perfecto. Notas que las cosas importantes, perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo depende Green, Dios tiene un propósito contigo. Estoy muy emocionada y por eso estoy cantando algunas canciones de Barak. Le pedí a ustedes que me lo escribieran aquí en la cajita de pregunta. Y estoy escogiendo así a lo loco. Con los ojos cerrados ya hicimos una. Faltan dos. Así que vamos a ver cuál es la siguiente. Ojos cerrados. Di que yo haciendo así. <ríe> ustedes me van a ver. Ok, ok. Ok. Oh. Esa no me la sé, no me sé la de alfarero. Ok, vamos a ver. Shh. Ok. Ay, me, se me salió Chequina. Yee! La canción que a ustedes le encantan. solo vamos a buscarlo aquí. Así como veo. Llevaré tu presencia a mi habitación Ok, vamos a subirle de tono, subirle de tono, subirle de tono. Ok, yo canto en D minor. You're my Bendiga a todos los que están aquí, gracias por acompañarme. Para los que entraron un poco tarde, aquí estamos celebrando la llegada del libro Dios tiene un propósito contigo por Robert Green. Estoy tan emocionada de empezar a leer este libro que será de bendición a mi vida y sé que si ustedes la compran y la leen será de bendición a la de ustedes. Doy gracias a Dios que me pudo llegar. Dios bendiga a todos los que están aquí conmigo en adoración. ¡Wow! Tenemos bastantes. Ok, ok. Aquí tiraron unas que no son de barack. Vamos a hacer una más y ya. Vamos a ver. Ojo cerrado. Boom. Ok, aquí tenemos. Perdóname. Déjame agarrar la computadora. Que la tuve que poner en el suelo porque... Se iba a caer del piano. Bendiciones esta Colombia. Dios te bendiga. Ok, aquí vamos. Esa es la que dice, perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más. Ok. Dios bendiga, Dios bendiga. Oh, mm -hmm. de adoración, les doy la gracia por su apoyo, su hermosos comentarios que lo leo todo eh, como les dije para los que llegaron me llegó el libro de Robert Greene y aquí estábamos celebrando con unas adoraciones de Barak, me encantan eh, Dios bendiga, vayan a comprar el libro, pueden comprarlo a través del link que voy a subir en mi historial así que Dios bendiga a todos, que tengan feliz noche que puedan Orar esta noche o no sé qué hora es donde te encuentres. pero que puedas conectarte con el Señor en, en este día, en esta noche. Dios bendiga y gracias a todos por sus comentarios. Y, y todo, todo, todo, todo lo que me han escrito. que Aunque sea rapidito, lo leo poquito a poquito. De las diferentes partes del mundo que me están viendo. Veo Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana. Todos ustedes, un abrazo desde aquí. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Vamos a ver. Bueno, me están pidiendo bastante la canción vacía, quebrantada. Vamos a hacer un poquito. Es que tengo una tos y necesito aclarar mi garganta. quebrantada soy un instrumento procesado y aunque no entiendan lo que pasa Cristo le da forma a este barro yo soy ¡Vamos! Um. I'm oh, no. que adorar o oh, su nombre exaltar desde que tú lo oh, oh, oh. algo tiene que suceder Dios bendiga a todos ustedes, gracias por estar aquí conmigo, gracias de verdad que sí un abrazo a todos de cualquier país que te encuentres. Que Dios te bendiga. Que tenga feliz noche. Acuérdate de hablar con el Señor hoy. Y en el link de mi historial. Voy a subir cómo pueden comprar el libro por Amazon. Por favor, cómprenlo chicos. No, lo van a, no te vas a arrepentir. Si lo compras y lo lees. Dios bendiga. Que tengan feliz día, feliz noche. Y que tengan una semana bendecida. Bye.